Señales de frecuencia intermedia, que en total entre los seis paneles hacen los 54 señales de frecuencia intermedia que van a ir a los conversores analógico-digital y procesadores que hay detrás del sistema. La estructura, entonces, está formada por seis paneles triangulares, de esta forma. Eh, lo que se ha hecho ha sido dividir cada uno de los paneles en, en nueve celdas, eh, esas nueve celdas eh, están formadas por cinco elementos radiantes eh, que están eh, metidos dentro de una cavidad metálica. Eh, son parches metidos dentro de una cavidad metálica. Dentro de cada elemento radiante, lo que tenemos, o dentro de cada celda, lo que tenemos es un, un circuito asociado a los elementos radiantes que es eh, esa parte de ahí, de tal forma que todos los elementos radiantes tienen en su doble polarización eh, un doble circuito de recepción y un circuito de transmisión. Tenemos asociados a la celda los circuitos combinadores de señal correspondientes y eh, tenemos, eh, tanto en recepción como en transmisión, y tenemos también asociado a la celda un circuito de calibración de todas las partes de radiofrecuencia, ya que eh, uno de los grandes problemas de las antenas activas es conocer perfectamente cuáles son los niveles de eh, ganancia eh, y función de transferencia de cada uno de los elementos en función de la frecuencia y en función de la dirección de apuntamiento, etc. Esta este es el, la fotografía de lo que actualmente es una de estas celdas en la que eh, aparecen integrados los elementos radiantes por una cara y una placa de circuito impreso que eh, contiene los eh, circuitos asociados en la otra cara. Eh, todo eso va metido dentro de, un, de unas cavidades metálicas que son las que cierran el sistema correspondiente. La parte de circuito asociado al, eh, ...por la otra cara a la celda... ...lleva todos los componentes de radiofrecuencia correspondientes... ...para obtener los dos receptores y un transmisor en cada celda... ...de tal forma que en, para cada uno de los elementos... ...lo que tenemos es eh, una parte asociada al tema de filtrado... ...los amplificadores de potencia, los amplificadores de bajo ruido los elementos combinadores de polarización, el control de amplitud y fase y luego unos circuitos de control digital para poder llevar el control a todos estos elementos de radiofrecuencia. Bien, cada uno de estos circuitos está integrado en una estructura que contiene por una parte, si nos vamos desde el lado de componentes, hasta el lado de antenas, donde aquí estaría la antena eh, soportada en esta placa. Esta es una, una, una multicapa que utiliza eh, una combinación de sustratos de radiofrecuencia de microondas eh, y de sustratos convencionales para eh, circuitos impresos. Eh, en este caso eh, tenemos el lado de componentes, donde tenemos integrados todos los componentes ...de radiofrecuencia sobre una línea micro strip de un material de microondas... ...de una constante eléctrica en torno a 3 aproximadamente... Eh, ...y por el otro extremo una línea triplaca, eh, strip line... ...también soportada en material de radiofrecuencia... ...donde la línea activa eh, está ahí en medio... ...y eh, protege mediante un plano de masa... ...toda la zona de radiación de la antena, que en donde se crean unos campos internos bastante fuertes... ...que eh, hay que evitar que estos campos eh, se, se propaguen hacia, hacia la parte de componentes. En medio, entre estas zonas, tenemos cuatro líneas o cuatro capas eh, disponibles para todas las líneas de control y todas las líneas de alimentación eh, de continua en este sistema. Los esquemas que tenemos, pasando un poco de forma rápida, eh, por una parte tenemos la, eh, los elementos de eh, radiantes, eh, los módulos de transmisión-recepción, eh, el módulo de control ...de polarización y el módulo de control de amplitud y fase. En cuanto al elemento radiante, eh, habéis podido ver que es un eh, doble parche eh, apilado, circular, con dos sondas de alimentación... ...que nos generan la, una doble polarización lineal bastante buena. Eh, cada parche está metido dentro de una cavidad... Eh, dentro de una cavidad metálica y nos ofrece un ancho de banda suficiente para cubrir tanto la banda de transmisión como la banda de recepción Combinando estos parches en módulos de cinco elementos eh, podemos hacer un análisis de cómo es el, eh, el proceso de apuntamiento eh, Dentro de cada uno de los parches asociamos además un, dos acopladores direccionales en la estructura eh, triplaca que nos permiten eh, hacer una inyección de una señal de calibración para el sistema de tal forma que la señal de calibración se inyecta lo más próxima posible a la zona de radiación de tal forma que desde, desde el punto de calibración hasta la zona de... Eh, desde el punto de calibración al elemento radiante solamente hay elementos pasivos que suponemos que una vez medidos en, en, en un sistema de medida como una cámara negóica eh, podemos dejar como caracterizados porque suponemos que no van a cambiar de forma importante con el tiempo en, en, el, en el proceso de, de trabajo hemos medido eh, la influencia o el acoplo entre los distintos elementos, hemos visto que en el peor de los casos anda eh, por debajo de 15 decibelios, lo cual no es que sea muy bueno, en la mayoría de los casos estamos por debajo de 20, que empieza a ser bastante más aceptable, eh, pero eh, es lo suficiente como para mantener los niveles de impedancia mm, por, eh, por, eh, dentro de los márgenes establecidos en el sistema. Hemos visto que eh, el haz principal en las dos polarizaciones tiene la misma forma, la misma directividad, en torno a unos 13 decibelios cuando está apuntando en la dirección normal a la RAI. Eh, lógicamente se va degradando un poco conforme vamos haciendo un apuntamiento fuera de la dirección principal. Y eh, nos hemos dedicado a estudiar y a analizar cada uno de los bloques asociados a este sistema. En este caso, eh, quizás uno de los bloques más importantes es el módulo de transmisión-recepción porque eh, de él depende tanto la potencia de transmisión, eh, la figura de ruido del sistema y eh, hasta qué punto tenemos un buen aislamiento entre estas dos cadenas que tienen que funcionar simultáneamente. Entonces, eh, las características que hemos establecido al final pues para cada uno de estos bloques eh, una ganancia en transmisión eh, que nos permite llegar hasta los eh, medio vatio por bloque, de tal forma que entre las dos polarizaciones podemos conseguir ese, ese vatio que queremos para cada elemento radiante y hemos establecido una figura de ruido eh, en torno a dos decibelios, de las cuales aproximadamente un decibelio es debido al proceso de filtrado que el, el filtrado es, tiene que ser muy estricto con una, eh, con un aislamiento importante. Aquí el aislamiento que llegamos a tener eh, cuando aquí pone cero de decibelios es que eh, contando la ganancia de los dos amplificadores no podemos tener una transmisión mejor de, de más de, 12 deci, de 0 decibelios. Eso supone que el filtro nos está aislando en torno a 40 decibelios la señal que entra por un sitio a la que sale por el otro. Este quizás es uno de los bloques más críticos del sistema. Otro de los bloques interesantes es el bloque de polarización. Lo que hacemos es combinar las dos señales de polarización lineal en un circuito híbrido de 90 grados, más o menos convencional, solo que hemos puesto una serie de conmutadores eh, para que los dos receptores que utilizamos puedan trabajar eh, independientemente en una o en la otra polarización es decir, cada uno pueda trabajar en una polarización distinta o incluso los dos en la misma polarización. Otro de los problemas que hemos detectado es que eh, tenemos que controlar las amplitudes con las que se combinan, por una parte para compensar posibles cambios en los amplificadores. Eh, tenemos eh, dos amplificadores justamente delante, con lo cual eh, pequeñas discrepancias en la ganancia de los amplificadores es importante que se compensen. Pero es que, además, eh, hemos detectado que, eh, dependiendo de la dirección de apuntamiento, eh, aparece una relación óptima de amplitudes entre estas dos componentes, ya que el diagrama de radiación en el plano E y en el plano H de estas eh, antenas no son exactamente iguales. Entonces, si estamos en la dirección Brunaside, podemos tener una buena combinación eh, de eh, los elementos con una atenuación eh, con unas amplitudes exactamente iguales pero si nos desviamos en, en, en una dirección distinta de la, de la Brasside, esa relación de amplitudes eh, ya no es óptima para una eh, relación de 0 decibelios sino que es óptima para una relación o de 1 decibelio o de 0,9 o de, en fin tenemos que ir calibrando y viendo cómo, en función de la dirección de apuntamiento, se pueden ajustar este tipo de eh, elementos de, polar, de polarización. Hay que tener en cuenta que los satélites muchas veces están transmitiendo en doble polarización dos canales diferentes, con lo cual tenemos que aislar fuertemente en polarización eh, una antena de otra. Otro de los temas es el control de amplitud y fase. Fundamentalmente el control de fase nos lleva a eh, poder direccionar el, el, el array. Hay que tener en cuenta que en principio el array más pequeño que, el que estamos trabajando es de cinco elementos, pero podemos trabajar con arrays más grandes. Entonces cada uno de los elementos tiene capacidad de introducir una fase que nos permita apuntar el haz en una dirección diferente. Y, además, esta fase es distinta para cada uno de los dos receptores y para el transmisor, de tal forma que podemos apuntar cada uno de los dos receptores en una dirección diferente y el transmisor, el transmisor también en una dirección diferente. Además, eh, necesitamos un control de ganancia eh, para eh, asegurarnos que toda la cadena de eh, recepción de transmisión se mantiene dentro de unos límites o de unos eh, márgenes que nosotros hayamos definido de ganancia para, eh, y conseguir que la iluminación en las aperturas sea eh, según nosotros deseamos, normalmente lo más uniforme posible. El control de eh, fase que hemos impuesto ha sido de eh, 4 bits con 22,5 grados de salto, Hemos estimado que es eh, suficiente, en la gran mayoría de los casos el nivel de error de fase, perdón, el nivel de, de eh, error en ganancia que estamos obteniendo con ese salto de fase no supera los 0,4 o 0,5 decibelios y eh, hemos puesto eh, atenuadores de 5 bits con eh, un margen de 0 a 16 decibelios de, de atenuación eh, con 0,5 decibelios de salto también esos 0,5 decibelios, viene a ser un margen suficiente para considerar uniforme eh, la iluminación dentro de las aperturas que tenemos. Una vez obtenidas en cada elemento las señales correspondientes de eh, cada uno de los dos receptores o del transmisor, perdón, eh, cada uno de los dos receptores o del transmisor, entonces, eh, combinamos estas señales en un combinador eh, para obtener las señales de salida o de entrada a la celda correspondiente. Eso eh, nos va a permitir trabajar exclusivamente ya con eh, las dos señales de recepción o con la señal de transmisión que nosotros queremos para cada celda. Además, hay una entrada en cada celda para la señal de calibración, de tal forma que esta señal Podemos llevarla a través de un conmutador a cualquiera de los puntos que nosotros tenemos a través de esos eh, acopladores en los elementos radiantes. Esa señal de calibración iría a esos puntos y eh, eh, volvería a través o bien de un receptor, del otro receptor, o bien del trans eh, eh, eh, como una señal eh, tomada del transmisor en sentido contrario hacia la zona de calibración. Es decir, que con esta red de calibración nosotros podemos controlar un poco cuáles son en cada momento las cadenas, las ganancias y las fases de las cadenas de transmisión. La verdad es que la red de combinación, para conseguir eh, que las fases sean igualitarias en todos los elementos y para conseguir que, eh, eh, que cada uno de los elementos radiantes que aquí aparecen aquí aparecen los acopladores correspondientes, eh, llevar esa señal a, a, al conmutador eh, asociado, eh, la verdad es que requiere una red un poco complicada, eh, en la que uno de nuestros ingenieros ha estado bastantes días dándole vueltas a ver con, por dónde coloco esta línea y por dónde paso esta otra. Eh, esta red está colocada en la parte de, de, de línea triplaca, ...que tenemos pegada a la antena. Obtenidas las señales asociadas a cada uno de los eh, combinadores eh, en recepción... ...o la señal correspondiente del transmisor, la llevamos a un bloque... ...que es fundamentalmente el bloque de conversión de frecuencia. Lo que pasa es que tiene otras funciones, además de la conversión de frecuencia... En este caso, eh, las funciones que tiene, por una parte, es una selección de haz, que veremos ahora en qué consiste, un bloque de eh, filtrado en radiofrecuencia para evitar, en lo posible, que las posibles interferencias, y entre ellas, y la más importante, el, el propio transmisor, pueda llegar a, al, al, al sistema de de conversión. Eh, hay un bloque de eh, control de calibración, que también veremos un poquito, eh, es el que eh, decide eh, hacia dónde van las señales de calibración o cuál es la función de calibración que se va a realizar en cada momento. Un, un bloque de distribución de la señal de transmisión y el conversor de frecuencia propiamente dicho eh, para obtener la señal de salida en frecuencia intermedia. Por aquí abajo lo que hay es todas las señales de control y todas las señales de polarización. Este sería un poco el esquema de bloques de toda esa caja, de ese módulo de conversión y eh, cada una de las funciones eh, que se va a realizar. Entre ellas, quizás, eh, una de las eh, ...que nos va a permitir más versatilidad en el sistema, es el eh, conmutador de ACES. La idea es eh, que yo tengo nueve receptores a la salida, pero en realidad tengo 18 señales a la entrada. Tengo eh, dos receptores eh, con dos polarizaciones que pueden ser iguales o diferentes... Eh, ...y cada uno de ellos tiene nueve señales procedentes de los nueve bloques, de los nueve celdas con las que estoy trabajando. Tengo que seleccionar eh, de entre estos 18 a 9 receptores. Hay dos selecciones que son obvias. Eh, tomo todos los receptores de una polarización y los llevo a los receptores. Si estoy trabajando con esa polarización o si estoy trabajando con la polarización B. Es decir, tomo todos los receptores de la polarización B y los llevo allí, pero hay otras posibilidades que a lo mejor me resultan más interesantes. Entonces, la tercera posibilidad es crear una cierta combinación, de tal forma que esquemáticamente esta sería la primera posibilidad, todos los celdas las llevo a eh, los receptores correspondientes, la segunda posibilidad sería llevo en la otra. ...señal de receptores a eh, los receptores, los conversores correspondientes... ...y la tercera posibilidad es hacer una combinación de ambas... ...de tal forma que puedo llevar las dos polarizaciones o los dos receptores... ...de, eh, eh, de este sistema, previamente combinando tres celdas de cada sistema de tal forma que tengo al final seis terminales. Como tengo nueve receptores, todavía puedo permitirme el lujo de utilizar dos más haciendo una combinación completa de todo, eh, de todo el panel. De tal forma que eh, puedo trabajar o bien con una combinación completa de todo el panel o con combinaciones parciales del panel, pero con los dos receptores simultáneamente. Eso me va a permitir poder trabajar con eh, dos eh, ...con las dos polarizaciones. Eso me da un sistema muy versátil porque si yo estoy trabajando o bien con estos e elementos... ...o bien con este de aquí, eh, puedo tener dos receptores independientes en cada panel... ...que eh, trabajan con hasta tres subarrays, que pueden tener diferente polarización... ...y que además pueden estar trabajando en diferente frecuencia... ...y pueden estar apuntando a diferentes direcciones del cielo. Con lo cual tengo realmente dos sistemas de comunicaciones completos en cada panel... ...incluso con capacidad de hacer un proceso adaptativo entre estos tres subarrays... ...en las dos polarizaciones. Si lo que me interesa es hacer un proceso adaptativo en polarización... ...puedo llevar esos dos haces a la misma dirección del espacio y a la misma frecuencia... Si me interesa simplemente comunicar con dos satélites diferentes, puedo llevar esos dos haces a dos direcciones del espacio, trabajar con doble polarización y trabajar con distinta frecuencia. Hay un circuito de filtrado de radiofrecuencia que, como digo, es para evitar que interferencias eh, que no hayamos eliminado previamente... Eh, se cuelen en nuestro sistema, también con un pequeño control de, de ganancia para ecualizar toda la cadena y algo parecido en el transmisor, solo que en este caso incluimos, eh, solo tenemos un generador de señal por panel, un transmisor por panel y entonces incluimos eh, el proceso de división a los nueve eh, celdas de nuestro panel, no hay, no hay mucho más. Este filtro también es un poquito crítico porque eh, todo el ruido asociado, a, perdón, todo el ruido asociado al, eh, a la parte correspondiente de generación de señal que pueda colarse en el receptor, eh, lo eliminamos en este filtro. Entonces, ese filtro ahí tiene que ser un poquito crítico para evitar que el ruido del transmisor se nos cuela en el receptor. Todos esos son de, detalles que muchas veces uno no piensa. ...pero que cuando estás probando el sistema de repente dices eso de ¿y este ruido de dónde me viene? Entonces eh, te empiezas a dar cuenta de diversos problemas. Este sería el eh, conversor de frecuencia propiamente dicho, es un conversor convencional, no tiene ningún problema. La única salvedad es que tenemos un pequeño filtro aquí de conmutación... ...porque utilizamos este mismo conversor no solamente para recibir la señal sino para calibrar el transmisor... ...entonces... Cuando queremos calibrar el transmisor, eh, la banda eh, que estamos utilizando en este filtro es la de recepción y tenemos que quitarlo para poder calibrar el transmisor. Pero, eh, salvando ese detalle, no hay eh, ninguna eh, novedad en un conversor de frecuencia convencional. La frecuencia intermedia eh, de 70 MHz se hace una conversión analógico-digital directa eh, ...partiendo de la frecuencia de 70 MHz... Eh, ...ya en, el, eh, en la parte correspondiente del sistema de, de procesado de señal. Eh, el proceso de calibración que queremos hacer... Eh, ...fundamentalmente va a llevar tres partes... ...una que está asociada a la medida en cámara anecoica... Eh, Hemos establecido un sistema de medida que nos permite por una parte medir cada uno de los elementos, medir los acoplos entre los elementos, medir los diagramas activos y eh, por lo tanto tener una calibración sobre todo de la parte pasiva y sobre todo también de hasta qué punto el sistema interno de calibración responde a eh, las características que nosotros hemos buscado. Esa calibración eh, en cámara eneroica se realiza de forma única y nuestra idea es realizarla eh, celda a celda. Es decir, cada una de las celdas vamos a medirla y vamos a, a, eh, a obtener todos los datos de ella. Digo vamos porque todavía no, no las tenemos todas fabricadas. La segunda calibración es una calibración mediante la señal inyectada, que ya he estado comentando, eh, y que se puede realizar en cualquier momento, fuera, por supuesto, del proceso de comunicaciones convencional. Entonces, nosotros, eh, en un momento dado, podemos hacer parar el sistema, inyectar una señal de calibración, eh, obtener los parámetros de calibración, que al final va a ser rellenar una matriz de eh, ganancias, fases, etcétera en función de toda una serie de parámetros, eh, pues, eh, cuál es el... el ...las fases que estamos colocando, los desfasadores, los atenuadores, etcétera... ...y en esa matriz nos va a permitir tener caracterizado todo el sistema de Array. Por último, habrá una calibración online que fundamentalmente lo que hace es... ...eso ya es en el procesado de señal, recibir las señales y decidir si hay que modificar algún parámetro... ...porque eh, las señales recibidas en cada uno de los elementos no sea coherente con el sistema. El proceso de calibración lleva, por tanto, un generador de señal de calibración para recepción. Un sistema de conmutación que nos permite llevar esta señal de calibración a los paneles, en todo caso, y seleccionar cuál es el modo... ...más adecuado de, eh, de trabajo en cada momento en función de la calibración... ...y eh, la señal de los paneles eh, de, los, de las celdas eh, que eh, mediante una serie de conmutadores... ...puede llevar esta señal de calibración a los elementos radiantes... ...o a otros puntos del circuito. Este conmutador lo que va a tener son varios modos de trabajo. En el modo normal no se utiliza el proceso de calibración. De hecho, la señal del transmisor simplemente va a, a, los, a las celdas correspondientes en transmisión y la señal de los receptores va al sistema de recepción de conversión de frecuencia correspondiente. Pero luego hay otros modos, por ejemplo, en un, en un modo de calibración del receptor, yo lo que hago es llevar la señal de calibración a las celdas y de estas celdas obtengo una señal que ha pasado por los receptores y que llevo al conversor de frecuencia. O en un modo en el que calibre transmisión, la señal del transmisor va a las celdas correspondientes, en este caso estoy utilizando el propio transmisor como generador de calibración, y eh, la señal procedente de las celdas va al receptor, pero con eh, el conmutador eh, puesto en recepción de señal de transmisión. Y por último, tengo otros modos en los que directamente puedo calibrar el receptor, ya sea en su versión de transmisión o en su versión de recepción. En definitiva, al final tengo todo un proceso de posibles eh, modos de calibración, ...que me permitirán conocer eh, perfectamente eh, los problemas que pueda tener en cada momento. Hay que tener en cuenta que no solamente eh, eh, quiero la calibración para detectar, eh, para, para rellenar esa matriz... ...que me permita trabajar con el array eh, de la forma más adecuada posible, sino también para detectar problemas. Es decir, para saber si hay una celda o un elemento... ...del sistema que no está funcionando correctamente y tenerlo en cuenta en todo el proceso de medida. Todo este sistema tiene que tener un control. Tenemos que controlar los desfasadores, tenemos que controlar los conmutadores, los eh, atenuadores, etcétera. Entonces... Eh, Dentro del propio ordenador que controla todo el sistema eh, lo que hemos establecido es, mediante un bus USB, eh, un sistema de control que nos permite controlar por una parte los distintos paneles, en este caso los seis paneles, y por otra parte el generador de señal y los osciladores locales del receptor. Para cada panel, la señal del bus USB eh, se convierte en un bus I2C que eh, lleva eh, una señal de control a una serie de expansores eh, asociados a cada una de las celdas del sistema. Esos, esos expansores, eh, bueno, utilizamos expansores de 40 señales de tal forma que con estas 40 señales digitales controlamos los distintos conmutadores o los distintos elementos eh, que necesitamos controlar en nuestro sistema. Esta es un poco un esquema de una de esas capas de control donde aparecen los expansores que estarían aquí colocados y aparecen todas las líneas que van llevando al control a los distintos elementos, atenuadores, desfasadores, etc. Esta sería otra de las capas de control que utilizamos y esta sería otra de las capas de control. Utilizamos tres, hasta tres capas. Aquí aparece en un elemento, se ve un poquito más claro, y aparecen pues, las típicas listas que eh, tenemos ahí y que bueno, pues, eh, en algún momento alguien genera y que... Eh, eh, eh, tenemos que tener la chuleta constantemente delante porque si no se nos pierde eh, de cuál es el elemento de control, número no sé cuantito, qué, qué es lo que controla o qué es lo que no controla. En fin, es un trabajo eh, eh, complejo. En el módulo de conversión ocurre algo parecido, tenemos eh, eh, tres, el, tres controladores, eh, tres conversores, de, de señal de los buses I2C hacia eh, señales de control, que controlan también pues todos los desfasadores, todos los eh, atenuadores variables, eh, controlan los conmutadores de, de control de haz o de control de, eh, de calibración, eh, los conmutadores de, de los osciladores locales, etcétera Es decir, tenemos... Eh, ...toda una serie de elementos... ...y por último eh, hay un módulo de, de alimentación... ...que nos da todas las señales de continuo... ...que necesitamos en el, en el sistema... ...eso eh, nos lleva a un esquema eh, de conexiones... ...que eh, bueno eh, sería este... Eh, ...aparece cada celda... ...salen dos señales de recepción... Eh, y una de transmisión y una del canal de calibración. Luego hay cuatro cables eh, que tenemos que llevar, coaxiales, desde los módulos de conversión a cada una de las celdas. De estos módulos de conversión salen los nueve eh, receptores en frecuencia intermedia, la señal, entra la señal del transmisor, la señal de calibración y las señales de oscilador local. Eh, este sería el, el panel de eh, entrada-salida. Del, de, la, eh, de nuestro panel triangular Y bueno, llevamos ahí los, eh, las señales de control y las señales de alimentación correspondientes Este sería el, nuestro panel de entrada-salida del, del sistema Con sus conectores para frecuencia intermedia Con sus conectores para eh, calibración, entrada de potencia Perdón, entrada de oscilador local, entrada del transmisor ...y señales de control y alimentación. Aquí aparecería lo que es la estructura metálica. Eh, cada una de estas celdas va eh, metida dentro de, este, de estas cavidades. Encima de las celdas van el módulo correspondiente de, eh, de conversión... ...y las pequeñas cajas que tienen pues, los elementos de control, alimentación. Hay un control de temperatura también de todo el sistema... ...tenían los de la Agencia Europea... ...que son los que nos han encargado... Esta, eh, ...este trabajo... Eh, ...tienen... Eh, ...mucho empeño... ...en eh, evitar... ...que haya algún tipo de condensación de agua... ...como es una antena... ...de, de exterior... Eh, ...me hacía gracia porque... Eh, ...realmente nosotros de esas cosas no sabemos nada... ...entonces cuando... En todas las reuniones te van insistiendo al final en la última pregunta, bueno, ¿y cómo habéis resuelto el problema de la condensación de agua? Te pillan siempre, dices, no, yo estoy resolviendo el problema de los desfasadores, del sistema de control, del sistema de amplificación, del ruido que aparece no sé dónde. Y te dicen, no, no, yo quiero saber la condensación de agua, ¿qué pasa? Y dices, bueno, pues vamos a ver, vamos a preguntar por ahí a ver qué podemos hacer para la condensación de agua. Una de las cosas es evitar que eh, la temperatura de esta antena baje por un determinado, de un determinado valor. Entonces, si evitamos que la temperatura de la antena baje de 10 grados, pues estamos razonablemente seguros de que no se va a producir condensaciones de agua importantes dentro de la antena. Entonces, eso es, ese es uno de los, de los elementos. Al final, eh, eh, bueno, hemos hecho una estructura... Eh, ...que nos permite colocar nuestros seis paneles para recibir eh, un satélite y poder calibrar todo el sistema. Y eh, dentro de la estructura hay un contenedor que, eh, que lleva todo el tema de procesado de señal. El tema de procesado de señal lleva sus, eh, una serie de procesadores independientes con 16 entradas... ...hasta, eh, me parece que es hasta 64, de las cuales vamos a utilizar 54... Y eh, lleva, eh, por una parte, eh, todo el proceso de, de, de, de demodulación, de adquisición de señales y de control del sistema. Esto, eh, como digo, es la empresa isdF la que está realizando fundamentalmente esta tarea. Tiene una serie de prototipos realizados, hechos ahí, en los cuales todavía las señales de frecuencia intermedia que están utilizando son señales generadas eh, en sus, en sus propios generadores eh, de señal utilizan una serie de, eh, de, eh, de software y de, y de hardware eh, comercial eh, que aparece por aquí. Y eh, bueno, esta es, esta es un poco la imagen. he dicho que yo, como de estas cosas, sé poco eh, procuro evitarlas en lo posible este sería el, el software eh, utilizado utilizan en diversos paquetes eh, desde MATLAB hasta, hasta sistemas de control de, de equipos y lo que tienen es eh, una serie de, de entradas eh, en un sistema eh, con una arquitectura sistólica que es pues, de lo que vosotros sabéis mucho más que yo y evito, evito entrar a explicar eh, cómo son esas cosas. En fin, como conclusión, lo que tenemos eh, casi en la mano, digo casi porque eh, ahora mismo el estado del proyecto es, eh, tenemos encargados eh, la fabricación de, de todos los circuitos, hemos medido algunos algunas algunas placas aisladas, hemos comprobado que funcionan, eh, hemos lanzado la fabricación y estamos esperando a que los fabricantes nos den eh, todos los elementos. Eh, una vez tengamos los elementos, tenemos que empezar a eh, comprobarlos en sistemas, en sistemas de medida, eh, fundamentalmente en una pequeña cámara en ecoica que nos hemos fabricado para, para la ocasión, tenemos que medir ...todas esas 9x6, 54... ...en realidad vamos a fabricar hasta 60 eh, placas de cada celda... Eh, ...la calibración de esas placas de celda lleva eh, un sistema automático... Que, ...porque tenemos que hacer medidas eh, eh, para cada eh, valor de los atenuadores... ...para cada valor de los desfasadores... ...para cada eh, eh, situación de los conmutadores para varias frecuencias en transmisión, para varias frecuencias en recepción, para varias polarizaciones. Entonces, tenemos que hacer montones de medidas que eh, se van a ir almacenando eh, en un sistema y de las que vamos a sacar la información que a nosotros nos interesa, la información de calibración que a nosotros nos interesa. Eh, esta antena... Eh, ...da una serie de posibilidades de, de comunicaciones en multisatélite... ...evitando la necesidad de utilizar múltiples antenas... ...una para cada satélite en el sistema. Eh, es una antena que tiene una buena optimización de relación señal-ruido... ...más interferencia y que podemos utilizar en un proceso adaptativo. Nuestro demostrador nos puede dar la experiencia... Eh, y demostrar la viabilidad de esta antena completa y, sobre todo, darnos una idea de cuánto puede costar. Eh, es decir, porque todo el problema que siempre nos han planteado tanto los de la agencia como otros eh, posibles clientes es sí, lo de los arrays es muy bonito, pero es carísimo. Entonces, eh, lo que queremos intentar es demostrar que se puede realizar y que se pueda realizar con componentes comerciales convencionales No es necesario irse a componentes de alta calidad y no sé qué. Ha habido situaciones de pánico. Hubo una situación hace aproximadamente dos años, cuando empezábamos con todo este tinglado, en el que eh, de repente los eh, fabricantes de desfasadores en Estados Unidos pues, no suministraban desfasadores. Entonces, eh, como eh, llegó el gobierno de Estados Unidos y decidió que los eh, circuitos desfasadores eh, en la banda S, que es una banda mm, bastante típica de radar, eh, eran material estratégico estadounidense, entonces les prohibieron a los fabricantes, a diversos fabricantes, Macon y, y otros fabricantes, vender esos componentes. Automáticamente esos componentes pasaron de un valor de aproximadamente 3 dólares por integrado a 300 dólares por integrado, porque los únicos que fabricaban eso eran eh, China, Alemania, eh, Reino Unido y no sé cuántos, y lo subieron de precio a unos precios impresionantes. Y dijimos, imposible hacer esto. Eh, si tenemos que meter eh, eh, dos desfasadores por cada elemento radiante en recepción, más uno en transmisión, son tres desfasadores por eh, 45 elementos radiantes por panel, por seis paneles, si lo multiplico por 300 dólares, me sale imposible. Bueno, eh, ese componente estuvo en esa situación aproximadamente diez meses, un año. A los diez meses, de repente, bajó otra vez a tres dólares. Entonces, ¿Quién lleva el control de eso? el que tiene el poder. En fin, salvando estos pequeños problemas, estas son mis conclusiones y espero que os haya gustado. Uh, porque hay seis transmisores y transmisores. Porque en transmisión... Eh, Realmente, eh, lo que me interesa es conformar el haz para generar una transmisión eh, iluminando una zona del cielo. No necesito... Eh, cada, cada panel eh, es un transmisor independiente. Eh, me interesa eh, eh, poder combinar varios paneles para transmitir una señal más potente o con mayor intensidad ...de tal forma que eh, eh, la combinación de esos paneles pueda ser variable. Y entonces utilizo un transmisor independiente en cada panel. Pero dentro de cada panel no me interesa mucho más eh, que eso. Mientras que en recepción sí que me puede interesar eh, combinar las señales de recepción... ...para eh, generar un cero en una dirección de una interferencia para optimizar eh, determinada polarización de un satélite, porque la estoy recibiendo con, un, con una polarización distinta de las que yo tengo, o para eh, evitar, eh, incluso, eh, optimizar interferencias naturales, desde el sol que está eh, en un determinado sitio. Y además tiene que ser un, un proceso muy variable. Se puede imaginar uno que eh, yo tengo un satélite de estos que quiero controlar, que son, normalmente son satélites LEO. Eh, son satélites que eh, se mueven muy deprisa en el cielo. Eh, un satélite puede aparecer por el horizonte y a los 10 minutos estar desapareciendo por el otro horizonte. Entonces, si yo eh, tengo que recibir ese satélite y tengo que recibir esa señal del satélite conforme se mueve por el cielo y quiero evitar el ruido del sol, por ejemplo, excepto cuando, si, el sol, si el satélite pasa por delante del sol, no puedo evitarlo. Pero si quiero evitar el ruido del sol, eh, bueno, pues lo que voy a estar va a ser colocando un cero en, en, en, ese, en esa dirección del sol. Pero tengo que seguir el satélite y tengo que hacer el seguimiento correspondiente del satélite. Me interesa un proceso adaptativo. Entonces, ese proceso adaptativo que no os he contado, porque yo no lo hago, pero eh, eh, sí que me interesa el disponer de señales suficientes y entonces para mí disponer de nueve señales eh, me permite hacer un procesado eh, dentro de, del conjunto o disponer de 54 señales me permite hacer un procesado bastante robusto en el sistema. Eh, ¿Por qué 54 y por qué no eh, 8 ¿O por qué no eh, 270 y no sé qué? Pues es un compromiso, es un compromiso. Llega un momento en que te dicen eso de oye, tenemos de hasta 64, podemos manejar hasta 64 señales digitales. A ver, ¿cómo hacemos la arquitectura? Dividimos esto en celdas de tres elementos, lo dividimos en celdas de siete elementos, lo dividimos en celdas de no sé qué... Empezamos a echar cuentas y al final, pues después de muchas cuentas y después dijimos, bueno, parece que un compromiso razonable es hacer celdas de cinco elementos, cada una de ellas que pueda trabajar con un receptor, etcétera, etcétera. Eso en el, en el demostrador, esto pretende ser un demostrador. Entonces, eh, en la antena final habrá que echar las cuentas otra vez, habrá que hacer las cuentas otra vez y ver si interesa eh, tener celdas de cinco elementos o de siete o de cuarenta y cinco, no lo sé a priori, pero esto nos va a permitir demostrar que realmente se pueden hacer las cosas así. En el, el prototipo final no lo sabemos a priori. Eh, depende un poco de cuál sea la, la antena más pequeña que se puede utilizar. Y también depende de la posición de los satélites. Eh, una de las eh, virtudes de este sistema es que, eh, en principio, es eh, muy versátil. Porque si tú tienes una geoda, tú puedes utilizar eh, eh, un panel triangular o dos o tres o cuatro o seis o diez para comunicar con el mismo satélite. Eh, si el satélite tiene una eh, potencia de emisión pequeña o una sensibilidad el, en el propio satélite, de, satélite eh, que no es muy alta, se puede, habrá que utilizar muchas antenas. Pero si es un satélite que emite una gran potencia o que tiene una alta sensibilidad, con pocas antenas tenemos suficiente. También depende de la, direc de, de, de la posición en el cielo, eh, depende de, de cómo se cruza. Yo, nosotros no somos tan originales, hay un grupo en Estados Unidos trabajando en unas antenas de este tipo. O sea, realmente nosotros, como siempre, vamos eh, pues del orden de 10 años detrás de los americanos. Pero, eh, de alguna manera, esto nos va a permitir trabajar con eh, un número de satélites que dependerá del tipo de los satélites. Si nos vamos a un satélite medio y consideramos que eh, en este sistema teníamos... Eh, 10 antenas eh, en total son 10 más 30, 40 más otras 10 cuadrados que pueden ser equivalentes a 20 triángulos eh, eh, aproximadamente unos 60 antenas triangulares. Y consideramos que en promedio con 6 antenas hacemos una, comunicación, una buena comunicación con un satélite, se supone que podríamos llegar a trabajar hasta con 10 satélites simultáneamente. Pero claro, eh, si cada antena tiene capacidad de recibir dos, de tener dos receptores, pues a lo mejor podemos recibir eh, no 10, eh, no sino 20 satélites, aunque solamente podemos transmitir a 10. Es decir, hay, hay una, un, una, una, una opción ahí, una versatilidad. Una de las cosas que nosotros eh, no hemos pensado, por ejemplo es en la posibilidad de hacer eh, diversidad en tiempo, en el sentido de eh, eh, trabajar eh, simultáneamente eh, con dos satélites haciendo conmutación rápida de haces. En ese sentido, eh, nuestro sistema de control de buses no es un sistema rápido de control. O sea, tenemos eh, el, eh, el, el elemento de control relativamente lejos, con un bus que es un USB y con un I2C que es relativamente también lento, que no es un bus muy rápido. Sí que es más que suficiente para hacer un seguimiento de un satélite, es decir, para hacer que la conmutación de los desfasadores sea lo suficientemente rápida como para que la posible pérdida en el seguimiento de un satélite sea mínima. Pero eh, no tenemos capacidad de hacer... Eh, con mutación rápida, por ejemplo, pues para estar transmitiendo en diversidad en tiempo a, a dos satélites simultáneamente. No tenemos ahora mismo, ni lo hemos pensado, ni ha sido un objetivo del sistema. Pero bueno, esas cosas es cuestión de plantearlas, ¿no? Sí, sería mejor, pero no podríamos eh, hacer el proceso, el proceso eh, simultáneo de transmisión-recepción. Es decir, eh, si estamos eh, transmitiendo eh, por aquí un vatio eh, y estamos recibiendo eh, por aquí una señal, que puede ser eh, muy pequeña, pero en cualquier caso, eh, teniendo en cuenta que son de frecuencias diferentes, eh, la saturación de este amplificador eh, está en torno. de este amplificador está en torno a, a, a más 10 dBm, 10 milivatios. Es decir, que si yo estoy transmitiendo aquí eh, medio vatio en este punto, y tengo aquí una saturación de eh, 10 milivatios. Yo desde aquí hasta aquí eh, tengo que tener una atenuación de aproximadamente eh, unos veintitantos decibelios. Eh, entonces, eh, aquí tengo una ganancia de, de casi treinta decibelios o de veinti algo decibelios. Entonces, tengo que ajustar la, eh, la atenuación de este filtro, es decir, que este filtro eh, en la señal de transmisión... Eh, no se cuele por aquí o la señal reflejada de la antena no se cuele por aquí eh, en, en, en, en un nivel suficientemente fuerte importante para que no sature eh, el resto del sistema entonces después posteriormente ya tendré otros, otros filtros eh, que evitarán est que esta señal aparezca por ahí y eh, luego ya tengo otros filtros pero eh, en este punto es importante Hacer eso. De hecho, eh, aquí no aparece, pero en el, en el prototipo final hemos incluido aquí en medio un pequeño filtro también eh, para ganar unos 10-15 decibelios más de margen eh, y atenuar la señal, la, la señal del transmisor eh, en esta zona. Es decir, este filtro diplexor eh, lo necesitamos sí o sí, no es... Eh, si el sistema fuese eh, po, con, con eh, división en tiempo, de tal forma que eh, o, o yo estoy transmitiendo o estoy recibiendo, una de las dos cosas, entonces podría sustituir este filtro por un conmutador. Eh, el, entonces, en vez de tener un decibelio, uno con dos decibelios de pérdidas del filtro, podría tener tan solo a lo mejor 0,2, 0,4 decibelios de pérdidas del conmutador. Entonces, eh, pero en este caso, nuestro objetivo era tener un sistema de transmisión y recepción simultánea. evaluado eh, el sistema para un triángulo, pero no para todos los triángulos. Hemos evaluado el sistema para un triángulo suponiendo que el resto es un plano de masa indefinido. Entonces, esa es una evaluación relativamente sencilla. Eh, evaluar eh, todo el sistema eh, completo es muy complicado. Eh, si Mateo Valero nos deja el, el ordenador, a lo mejor podemos lanzarle una simulación pero desde luego en cualquier tipo de ordenadores de los que tenemos por aquí eh, no, no, no cabe una simulación completa de un sistema de estos, porque hay que tener en cuenta que el número de, de elementos eh, a analizar para poder hacer una simulación completa eh, tiene que ser eh, una fracción de la longitud de onda. Eh, un panel de estos eh, ya está midiendo pues, alrededor de cinco longitudes de onda. Eh, si pones varios paneles, entonces al final lo que tienes para resolver el sistema empiezas a juntarte con matrices por encima de, eh, de 100.000 o de, o, o de un millón de variables. Entonces eh, se, se, nos muere, se nos mueren los sistemas. ¿no? Claro, claro. Entonces eso es muy complicado. No, lo más que hemos hecho ha sido analizar un triángulo. Eh, suponiendo que el resto es un plano de masa indefinido, ni siquiera ni siquiera una esfera. Teníamos una opción, eh, o, o utilizábamos desfasadores de cuatro o de 6, son los dos que, que nos fabrican por ahí. ¿no? En, eh, hubo, hubo una primera versión de esto hace ya bastantes años, en las que utilizábamos, que eran cuando estaban los desfasadores a 300 dólares, que eh, hicimos nosotros nuestros propios desfasadores, en, en, en, en vez de desfasadores, compramos conmutadores y nos hicimos los, los, los, los, eh, las líneas de fase. Lo que pasa es que, bueno, en, en lugar de ocupar 3x3 eh, 3 milímetros, pues ocupaban 3x3 3 centímetros. Pero bueno, eh, en ese caso utilizábamos 3 bits solamente en vez de 4. Ha habido gente. Eh, eh, hay una empresa en Suiza eh, que se dedica a hacer antenas eh, para comunicaciones por satélite portátiles y cosas de estas eh, que está llegando a utilizar un bit eh, que un bit en teoría, en teoría en la raíz un bit no es viable eh, salvo que hagas eh, eh, reutilices temas de polarización para, para jugar con un bit eh, al final, es una cuestión de eh, tamaño de antena y de error de fase en la apertura. Entonces, eh, típicamente, eh, eh, en una antena grande, eh, cuando tú tienes un error de fase en la apertura, eh, eficaz, medio, eh, por medio, eh, por debajo de, de unos 15 grados o 10 grados, aproximadamente, eh, error RMS entonces eh, la ganancia que pierdes es, es muy pequeña es prácticamente por debajo de 0,4 decibelios eso aparece también en los reflectores es decir, cuando estás trabajando con un, con un reflector también se especifica el error RMS de, de, de la forma del reflector eh, cuando están trabajando en antenas con frecuencias muy altas, eh, yo me imagino, pues, eh, uno de los últimos reflectores para radioastronomía que se han hecho, que es eh, un reflector de 40 metros para trabajar en frecuencias de hasta 80 gigahercios. Y dices, pero si ahí la longitud de onda son 4 milímetros, eh, eh, el error de fase que tienes, con un error de dos décimas de milímetro, ya estás, eh, y eso tienes que hacerlo en un reflector de 40 metros de diámetro bueno, pues lo hacen no. Se pegan, se pegan ajustando paneles un año pero lo hacen aquí ocurre algo parecido entonces tú dices con 25 grados de salto el error RMS que yo tengo está por debajo de 10 grados yo ajusto simplemente eh, y entonces eh, hasta qué punto eso es válido eh, pues está bien hay otro problema eh, que muchas veces no pensamos y es eh, que las modulaciones que estamos utilizando muchas veces son de fase entonces tú dices si yo eh, estoy con unos desfasadores que de repente pegan el salto y cambian 25 grados eh, resulta que a lo mejor si estoy utilizando una no sé, 64 QAM pues va a decidir que, ...que ha habido ahí una información, un bit de información... ...que no es el que yo pensaba. Entonces, lo que hacemos es que en realidad... ...nunca cambian todos los desfasadores a la vez. Siempre cambia solo uno. Es decir, cuando hacemos un lanzamos una palabra de cambio... ...no, ca no hacemos cambiar todos los desfasadores a la vez. Cambiamos un desfasador. Y siempre cambiamos un desfasador. Entonces, vamos... Eso reduce la velocidad de barrido, lógicamente, de la A. Pero eh, manteniendo eh, que la velocidad de barrido sea lo suficiente para seguir el satélite, aseguramos que al cambiar un solo desfasador eh, la fase, la, eh, el cambio de fase final que obtenemos de los cinco receptores o de los. 15 o de los 45 receptores eh, es muy pequeño, porque claro, eh, de todas las fases solamente hemos cambiado un 20% de la señal o, un, o una parte muy pequeña, es decir, eh, los saltos de fase finales que aparecen en la señal de salida en, del receptor son eh, saltos de fase muy pequeños. ¿Eh? Por tener este control. El 0 a 5 debes. 0 a 5 debes es un poco el, también el error de, de amplitud que tú tienes. Bueno, un margen de 16 decibelios. Yo creo que son, yo es, es, es lo de los elementos comerciales, es decir, ahora mismo el, eh, prácticamente atenuadores, si miras atenuadores con, eh, con control digital, casi todo el mundo te da 5 bits. Digo cinco bits, perdón. Cuando tú estás recibiendo no sabes a priori... Vamos a ver, sí.